la cebolla le quitamos la piel y la primera capa. Pelamos todos los dientes de ajos. Y por último pelamos también el pimiento. Empujamos un poquito hacia adentro y le quitamos la semilla tan fácil como eso. Los pimientos los vamos a cortar en trocitos, como estáis viendo ahora mismo en el vídeo. Ponemos el pimiento al revés, para que sea más fácil cortar. La cebolla la cortamos en trocitos pequeñitos, vamos a cortarla en cuadraditos. Yo le he puesto cebolla normal, pero podéis también ponerle cebolla fresca. Con la cebolla fresca también queda muy bien esta receta que vamos a hacer de carrilleras. Los ajos, como no, también los vamos a trocear en trocitos pequeños. Salpimentamos nuestras carrilleras. Ya sabéis, le ponemos pimienta negra molida, si es recién molida muchísimo mejor y luego le ponemos un poquito de sal, yo he utilizado carrilleras de cerdo pero podéis también utilizar carrilleras de ternera, en nuestra olla vamos a poner la zanahoria que la hemos pelado, la hemos cortado en rodajitas Podéis utilizar también, muchas veces yo utilizo zanahorias congeladas, pero mejor descongelarla un poco. O si no, tenéis que ponerle una hora más a nuestra cocción. Le añadimos también, como estáis viendo, nuestras verduras que hemos picado antes. La cebolla, el pimiento y el ajo. Añadimos nuestra aceituna, porque vamos a hacer una escarrillada como el vermú con su aceituna y como no con su limoncito así que le añadimos una buena ralladura de limón solamente la parte amarilla la parte blanca no porque esa parte amarguea y puede estropear nuestra receta puede estropear las carrilleras que estamos haciendo Vamos a seguir añadiendo nuestros ingredientes. Pimienta negra molida. Le vamos a poner también un poquito de sal. Como no, la sal no puede faltar. Y le vamos a poner la pulpa del pimiento choricero. Esto es lo que más sabor le da le añadimos la pastilla de caldo si no tenéis podéis ponerle un vasito de caldo pero yo prefiero ponerle pastilla de caldo para que nuestra receta no se ahue y quede una salsita buena añadimos por supuesto el vermouth no puede faltar es nuestro ingrediente estrella y todo esto lo vamos a mezclar muy pero que muy bien, añadimos por supuesto las carrilleras que como ya os he dicho antes la mía es de cerdo pero podéis elegir carrilleras de ternera, esto ya lo dejo a vuestra elección una vez que tengamos todas puestas vamos a taparla un poco con las verduras que hemos puesto en nuestra olla de cocción lenta ya lo único que nos queda es cerrar con la tapadera ponemos a temperatura baja 7 horas o si queremos podemos ponerla en temperatura alta de 4 a 5 horas y pasado este tiempo mirar aquí tenemos esta riquísima receta ya sabéis si soy amante del vermú no podéis dejar de hacer esta receta me encantaría saber desde dónde me veis así que os parece si me dejáis un comentario contándome de dónde sois para los que me preguntáis este es mi otro canal se llama postres fáciles y rápidos